Hola hermosuras, mi nombre es Monce Mendoza de Tijuana, Baja California y soy Lysia ¿Ustedes creen que en verdad existan los fantasmas? Antes de continuar el video, póngale pausa y escriban acá abajo en los comentarios qué creen ustedes, porque las evidencias que vamos a ver a continuación son bastante polémicas.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 Así tituló Jonathan Villanueva el correo que me envió buscando una respuesta a algo que lo dejó impactado. El mensaje decía lo siguiente. Trabajo en el residencial City Tower como jefe de seguridad privada. Hace poco un inquilino nos reportó con gritos que algo pasaba en su casa, por lo que le brindamos el apoyo. El caso es que al entrar veo que en la cocina la puerta de la alacena se movía y esta persona me enseña lo que grabó minutos antes de que yo llegara. Me sorprendió muchísimo, ya que lo que mostraba en el video jamás lo había visto. Esta persona vive solo con su perro llamado Kimbo, el cual también se notaba alterado. Espero puedas checar estos videos y decirme si lo que se ve en ellos puede ser verdadero. Lo que veremos a continuación son esas tres extrañas evidencias. ¡Madre! puta ¡Madre! ¡Son como las 4 de la mañana! puta ¡Madre! puta ¡Madre! Esa madre se mueve sola, no hay aire, no hay nada Puta madre, Kimo me despertó Puta madre, puta madre, puta madre, se sigue moviendo Puta madre, siento bien, no veo nada Estoy temblando, no mames Puta madre, puta puta madre, vente para acá Kimo, Puta madre, puta madre Esa madre se mueve sola, no hay aire, no hay nada Puta madre Al parecer el segundo video fue grabado una noche diferente. Veamoslo. Más temprano. Más temprano. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Increíble y aterrador video, ¿no creen? Y el que veremos enseguida igualmente fue parte de esta serie de sucesos que al parecer le ocurrían al anochecer. Ahora está más leve, pero se sigue moviendo esa madre. Ahora está más leve, pero se sigue moviendo esa madre. No mames. ¿Qué les parece? Hay muchas formas de manipular un video y de también crear evidencias falsas. Es complicado porque las personas se niegan a creer que esto sea verdadero por la misma existencia de lo sobrenatural. Lo único que nos queda es analizar los videos y definir si ustedes creen que sean falsos o verdaderos. Vamos a analizarlos. El movimiento de los objetos podrían hacerse por medio de hilos, sin embargo no noto que haya alguno. En el movimiento que realiza la botella al caer podemos ver que no es jalada, sino que gira sobre su propio eje. Esto hace que ceda y al caer igualmente no se nota que la jalen, más bien gira hasta caer de la barra. Igualmente en la levitación del aromatizante, este parece que se eleva con un leve movimiento de giro. No se ve como si la hubieran jalado con un hilo, ya que el movimiento no es brusco. Por otro lado, si esto fuera una animación, tiene detalles muy bien realizados. Por ejemplo, las sombras. En el caso de la cuchara que cae según el ángulo de luz, sí emite una sombra, aunque tenue se alcanza a distinguir. De igual manera, la sombra que proyecta la botella de agua coincide con lo que contenía. Y en el aromatizante que se eleva, la sombra coincide igualmente con el ángulo de proyección de luz. Ahora observaremos cuáles son los elementos que pudieran hacernos dudar de que esto fuera verdadero. 1. El primer video al parecer fue grabado un día diferente, mientras que los otros dos parecen haber sido grabados el mismo día. Esto lo sabemos por el acomodo del tapete que cambia. Pero en los dos últimos videos, el sartén, la tapa del sartén, el mantel de la mesa, incluyendo la botella de agua, se encuentran en el mismo lugar. 2. Por otro lado, curiosamente en el primer video, la alacena se encuentra a mitad de capacidad de productos, pero en el segundo video vemos que solo hay una lata, ¿por qué será? 3. En el primer video, a pesar de que está sucediendo el fenómeno sobrenatural y aunque no vemos en pantalla al perro, este no se encuentra alterado y lo podemos ver cuando se mete al cuarto. 4. En ninguno de los tres videos podemos ver cuando el fenómeno termina. Siempre se corta la grabación cuando sucede al parecer lo más impresionante. Ahí tienen las evidencias y los detalles de cada video. ¿Ustedes qué creen? ¿El caso es verdadero o es falso? En lo personal no puedo decirles que sea falso porque no tengo las pruebas claras y concisas de que así sea. Pero tampoco puedo decir que sea verdadero, porque estaría arriesgándome a algo que desconozco. Ojalá entre la audiencia, alguien que esté aquí sepa cuál es la verdad. Mientras tanto los invito cada noche en mis transmisiones de Encuentro con lo Desconocido en mi segundo canal, en donde me pueden llamar por teléfono y contarme sus historias sobre la Y también los espero cada jueves en History Channel Latinoamérica, donde les presentaré un nuevo capítulo de Los Viajes de Oxlade.